Bienvenidos a Chors, hoy no vengo a venderles uno, los vídeos de probando TikTok y adiós Disney XD se estrenarán en septiembre, atentos al primero de octubre donde revelaré qué canal tendrá su top de cierres de transmisiones, recuerden que las opciones son las que verá a continuación, pueden elegir entre Mega, Chilevisión, La Red, Telecanal y TV más anteriormente conocido como UCV Televisión, recuerden votar a su candidato en el top de cierres de transmisiones de Canal 13. Para este mes de agosto les tengo un video para el día 15 del cual les dejo un fragmento Mi patria no está exenta de esta situación con el material audiovisual Y no fue suficiente exposición el último video, incluso Derker Bluer lo dijo en su video Porque hasta la fecha en la que escribo este guión Son muy pocos los videos aquí en Youtube que hablan del material perdido de Chile Hacemos lo que queremos